Diversas instituciones internacionales suscribieron en marzo del 2013 un marco global para la reducción del riesgo de desastres y la realización de acciones preventivas en el sector educativo. Los objetivos de la seguridad escolar integral son proteger a estudiantes y trabajadores del sector educativo, planificar la continuidad educativa post-crisis, proteger las inversiones realizadas en el sector educación, Fortalecer la resiliencia de las comunidades ante los desastres y el cambio climático. Este marco se compone de tres pilares. Pilar 1. Infraestructura e instalaciones educativas protegidas. Implica que autoridades educativas, arquitectos, constructores y miembros de la comunidad escolar participen en la selección de sitios seguros para el aprendizaje, en cuanto a diseño, construcción y mantenimiento. Si la escuela va a ser utilizada como albergue temporal, debe diseñarse para satisfacer estas necesidades, considerando instalaciones alternativas adecuadas para continuar con las clases. Se trata de implementar intervenciones climáticamente inteligentes, tales como instalaciones adaptadas para utilizar el agua de lluvia, paneles solares, ...energías renovables, huertos escolares, entre otros. El Pilar 2 corresponde a la gestión de riesgos en la escuela. Se establece a través del trabajo conjunto de las autoridades educativas nacionales, regionales... ...y las comunidades locales escolares, incluyendo niños y padres. Trabajan en conjunto con las autoridades a fin de mantener un ambiente de aprendizaje seguro... ...y para planificar la continuidad educativa en caso de un desastre conforme a las normas nacionales e internacionales. Se trata de identificar y cartografiar los peligros dentro y fuera de la escuela, proponiendo un plan de acción para reducir o mitigar los riesgos, incluyendo procedimientos operativos estandarizados para los diferentes tipos de amenaza. Es importante definir la evacuación hacia un refugio seguro y definir la reunificación familiar en condiciones seguras. Se debe asegurar la continuidad educativa, así como establecer criterios para limitar la utilización de las escuelas como refugios temporales. Los planes deben tomar en cuenta las necesidades de grupos especialmente vulnerables, como por ejemplo niños y niñas en edad preescolar o niños, niñas y jóvenes con discapacidad. El pilar 3 corresponde a la reducción del riesgo y creación de una cultura de resiliencia a través de la educación. La educación formal y no formal puede contribuir a la creación de esa cultura de seguridad y resiliencia. Las responsabilidades claves del sector educativo son las siguientes. Desarrollar una mayor concientización y comprensión en las comunidades vulnerables para que conozcan los riesgos, entiendan las alertas y sepan cómo reaccionar y protegerse. Formar actuales y futuros profesores en temas de reducción de riesgos de desastres y proporcionarles Metodologías y herramientas pedagógicas para poner la reducción de riesgos de desastres en la práctica en sus aulas. Incluir la reducción de riesgo de desastres en el currículum formal. Desarrollar estrategias para la educación no formal y actividades extracurriculares orientadas hacia la reducción de riesgos de desastres. Fomentar el los y las estudiantes Habilidades que ayuden a reducir su vulnerabilidad, tales como el pensamiento crítico, el autocuidado, las habilidades sociales y emocionales para la resolución de problemas. El propósito de este marco global es instalar una cultura de prevención y gestión del riesgo en la escuela, desarrollando la capacidad de las comunidades educativas para responder a las múltiples situaciones de riesgo a través de un programa de seguridad escolar integral.